Oración de ayuda a Santa Eduviges. Poderosa Santa Eduviges, protectora de pobres y endeudados, suplico por tu ayuda. Tú que siempre protegiste a los desvalidos en esta tierra y diste alivio a los endeudados, hoy necesito de tu ayuda más que nunca. Intercede por mí ante Dios para obtener. Pedimos la gracia que necesitamos. Y por último, dame la salvación eterna. Amén.